y este es un programa totalmente diferente para gente diferente. Durante 55 minutos vamos a dialogar sobre los temas más importantes del ámbito local, nacional e internacional. Pero antes que nada vamos a iniciar nuestro día con nuestra reflexión del día de hoy para poder encomendarnos en manos del Padre Todopoderoso. Así que vámonos con la reflexión del día de hoy. te ama como un padre ama a su hijo. Su corazón te recibe aunque te hayas equivocado. No tengas mentalidad de jornalero, sino de hijo. Porque él te recibe, acepta y perdona en todo tiempo. Dios tiene lo mejor para ti. Lucas 15 del 22 al 24 dice, pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo, «Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado». El hijo menor había pedido la herencia a su padre para luego derrocharla en una vida desenfrenada. Al poco tiempo estaba arrepentido y decidió volver. Le pidió a su padre que aunque sea lo deje ser, como uno de sus jornaleros. Pero el padre pidió la mejor ropa para que lo vistan, le puso un anillo, sandalias y sacrificó el mejor ternero para festejar su regreso. Muchas veces, Sentimos que por nuestros errores no merecemos la abundancia de Dios, su plenitud, su favor y sus grandes bendiciones. Creemos que no somos dignos de ser llamados hijos, pero Dios no piensa lo mismo. Él está dispuesto a perdonarnos de todo pecado. No importa si has fallado, tu arrepentimiento es aceptado. Somos sus hijos en toda situación y podemos pedir todo lo que necesitemos Él tiene grandes cosas para nosotros Quiere darnos lo mejor ahora y siempre Eres hijo de Dios Pide y te será dado Oremos juntos Padre Celestial Gracias por tu gran amor y perdón Cambia mi mente de jornalero Y dame una mente de hijo me acerco confiadamente hacia ti, sabiendo que tienes lo mejor para mí y mi familia. Lo creo y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Ahí tuvimos nuestra frase del día de hoy para iniciar este nuevo día. Este diciembre, el último mes del año, ya solamente le quedan a este mes 27 días para culminar. Así que todo lo que no tengan sus planes, lo que no hayan cumplido sus metas, este es el mejor momento para iniciar. Y con esto vamos a pasar a las económicas del día de hoy. Vamos a ver qué le trajimos en las económicas. Los mercados internacionales, los precios del de oro en el día de ayer o en el pasado viernes se cotizaban a 1.226,90 centavos de dólar, si el máster no hace exactamente, 1.286 dólares con 90 centavos se cotizaba la onza de oro Troy al aperturar las operaciones el pasado viernes. Y cerró a 1.286,20 centavos de dólar con una tendencia hacia la baja. Por su parte, la libra de plata se cotizaba a 16.585 dólares con una tendencia hacia la alza. Y cerró a 16.561 dólares con una tendencia hacia la baja. Por su parte, el cobre se cotizaba a 3.000. 0.67 con 0 centavos de dólar, con una tendencia hacia la baja, y cerró a 3.068.50 con la misma tendencia hacia la baja. El precio del barril del petróleo, que ha continuado incrementando su precio, el pasado viernes aperturó las operaciones bursátiles, el West Texas Intermediate, cotizándose a 57 dólares con 41 centavos y cerró a 57 dólares con 30 centavos. El gas natural, por su parte, pues que ha mantenido durante todo el transcurso del año el equilibrio en su precio, se cotizaba a 3.175 dólares y cerró a 3.175. 179 dólares el metro cúbico esos fueron los precios en los mercados internacionales ahora vamos a ver el precio de los combustibles para esta semana que inicia hoy lunes 4 de diciembre del año 2017 eh, la gasolina premium en esta semana del 2 al 8 de diciembre costará 221 pesos con 80 centavos el galón incrementó su precio la gasolina regular 207 dólares con 20 centavos también incrementó su precio por su parte el gasoil óptimo costará 180 pesos con 60 centavos y el gasoil regular 167 pesos con 50 centavos Ustedes pueden ver que el gasoil óptimo pues tuvo un ligero, una ligera reducción de precio y el gasoil regular incrementó su precio. El Aptur, que también incrementó de precio, costará 131 pesos con 90 centavos el galón, mientras que el kerosen va a costar 158 pesos con 30 centavos el galón. El Full oil va a costar 109 pesos o cuesta 109 pesos con 85 centavos el galón y el GLP que es el que más se está consumiendo en este país actualmente por el parque vehicular de transporte público, también hay muchos vehículos privados de gas y este es el que utilizan las amas de casa para cocinar en sus hogares, eh, va a costar o cuesta 119 pesos con 30 centavos el galón. El gas natural mantuvo su precio a 28 pesos con 97 centavos el metro cúbico. Hay que señalar que el gas natural se ha mantenido, ha mantenido su precio durante casi todo el año. No ha sufrido ningún incremento en su precio. Y a propósito de que hoy es lunes 4 de diciembre, el ministro administrativo de la presidencia, el licenciado José Ramón Peralta, pues anunció hace algunos días de que en el día de hoy las instituciones públicas iniciarán el pago de la regalía pascual. A partir de hoy, pues las instituciones públicas centralizadas y no centralizadas, pues van a iniciar el pago de la regalía pascual. Eh, las, el, las instituciones gubernamentales, el gobierno, dígase los ayuntamientos, dígase los ministerios y la presidencia, representan un 40% del sector privado formal, eh, lo que significa que el, el gobierno va a poner a circular, según las cifras que ha emitido el propio gobierno durante esta semana, aproximadamente 14 mil millones de pesos. Las instituciones privadas, que van también, que representan el otro porcentaje, eh, discúlpenme que no es un 40, es un 33% que representa el gobierno de las instituciones privadas, entre el gobierno y el sector privado formal, pues representan un 49%, y el sector informal representa un 51% de nuestro país. Entonces... El gobierno pondrá a circular aproximadamente 14 mil millones de pesos. El sector privado, que tiene salarios más altos, va a poner a circular después del 15, porque ahora, esta semana, se, se sube el comercio eh, con esos 14 mil millones de pesos que va a tirar a la calle el gobierno para paliar un poco la recesión económica que hay en el país. Pues después de la semana que viene esa, va, esa ola baja Entonces viene el sector privado Y el sector eh, No formal del país Y también ponen a circular El pago de la regalía pascual De manera que Nuestro país a partir de hoy Va a tener Durante todo este mes Casi o un poco más De 70 mil millones de pesos en la calle Así que Así como usted lo sabe, lo sé yo, lo sabe nuestro invitado que ya está por aquí, lo saben los delincuentes. Así que le hacemos un llamado a la prudencia y al manejo debido del dinero, los que cobren sus regalías, que seremos todos los dominicanos, a partir de hoy, durante todo este mes, hasta el día 20, que es la fecha tope que está establecido legalmente. Pues manéjese con prudencia, y eh, no tenga dinero en efectivo en su cartera ni en su bolsillo, manéjese con tarjeta de débitos y si es preferible con tarjeta de crédito, de manera que si se le pierde usted la puede reportar como perdida. Eh, ya que en el país hay una ola de delincuencia muy alta y el pueblo dominicano de esto continuar así, no tendrá otra opción que andar como el viejo oeste, todo el mundo armado. A pesar de que no es lo que nosotros eh, recomendamos, porque la violencia lo que lleva es al caos y la anarquía, y a la degradación social la agudiza más la degradación social y moral que tenemos en nuestro país. Así que, manéjese con prudencia, maneje su dinero eficientemente, te ponga extra seguridad en su casa, extra seguridad en su vehículo Mire para todos los lados cuando va a cruzar la calle, etcétera. Tome todas las medidas de precaución necesarias Para que usted no sea una cifra más en esta Navidad Y si va a manejar, no tome alcohol Entonces, ya para culminar Pues vamos a pasar eh, durante este fin de semana El jueves, viernes y sábado en el país eh, se inició el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición aquí en la República Dominicana, auspiciada por el presidente el licenciado Danilo Medina. Y nosotros recogimos las declaraciones del presidente durante la rueda de prensa que se celebró el sábado. Vámonos, vamos a escuchar estas declaraciones y cuando regresemos, regresamos con nuestro invitado en el día de hoy el licenciado Bernardo Pérez quien va a hablar con nosotros sobre las elecciones el pasado fin de semana en el CAR ganó Surún a pesar de, la, de todos los vaticinios que teníamos eh, también vamos a hablar de primaria abierta y primaria cerrada que el PLD tiene diferentes opiniones encontradas incluyendo un artículo que escribió el presidente del partido, el licenciado Leonel Fernández en el día de hoy Vamos a escuchar estas declaraciones del presidente Danilo Medina y en breve regresamos con nuestro invitado de hoy. No se vayan. Acaba de concluir la segunda jornada de trabajo de este diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. La República Dominicana, de anfitrión, encabezado por nuestro presidente, el licenciado Danilo Medina Sánchez, asistido por nuestro ministro de Relaciones Exteriores. Miguel Vargas Maldonado, con el acompañamiento del expresidente Rodríguez Zapatero del Reino de España e igualmente de los ministros de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moscada Colindres, de México, Luis Videgaray Caso, de Chile, Gerardo Muñoz, de Bolivia, Carlos Romero, ministro de Gobierno, y de San Vicente y Granadinas, Camilo González, ministro de Finanzas, economía, desarrollo sostenible e información como decía nuestro presidente en el día de ayer conocerían ustedes hoy todos los detalles completos de los resultados de estas conversaciones de manera que les voy a dejar directamente como presidente de la República Dominicana el licenciado Danilo Medina Sánchez adelante presidente Bueno, que pues de... bueno, Buenas tardes. Como es de su conocimiento, ayer y hoy se ha celebrado una reunión entre el gobierno y la oposición de Venezuela, con el acompañamiento de representantes de los gobiernos de México, Bolivia, Chile, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas. Además del expresidente Rodríguez Zapatero y el canciller de la República Dominicana Miguel Vargas. Siguiente quieren les para mí ha sido un honor haber dirigido las sesiones de trabajo, las cuales se han desarrollado en un clima de respeto y colaboración. El gobierno y la oposición. El gobierno y la oposición declaran que se han producido significativos avances en la búsqueda de un acuerdo que solucione de manera pacífica la situación actual de Venezuela. Se ha avanzado en profundidad sobre los seis puntos acordados previamente de los que le hablé anoche. El gobierno y la oposición han reiterado la firme voluntad de avanzar a un acuerdo, aún de avanzar un acuerdo en interés del pueblo de Venezuela. A tal fin el próximo 15 de diciembre celebraremos aquí en Santo Domingo una nueva reunión de negociación con el objetivo de lograr un acuerdo definitivo las delegaciones del gobierno y de la oposición quieren dar también una declaración primero vendrá la oposición y luego vendrá el gobierno como pueden ver no le podemos dar detalles porque no hemos concluido la conclusión de estas reuniones se va a producir Así aspiramos el próximo 15 de diciembre. Pero sí, podemos avanzar, como fueron dos reuniones fructíferas y, y de mucho provecho. Muchas gracias y además gracias por la espera. todo el tiempo tendremos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 Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Estamos de vuelta con nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Bernardo Pérez, miembro de la Comisión Nacional Ejecutiva de la Fuerza Nacional Progresista y miembro de la Comisión Organizadora Nacional o de aquí del Cibao. Tenemos un peso pesado, ex candidato a alcalde en las elecciones pasadas por aquí por la provincia de Santiago Muy buenos días licenciado, ¿cómo se siente? Muy buenos días, me siento honrado de participar en tu programa para mí es realmente un placer Gracias por aceptar nuestra invitación y licenciado, pues vamos a entrar inmediatamente en el plato fuerte en el día de ayer en la ciudad de Santo Domingo pues eh, hubo un lanzamiento de un movimiento tricolor donde pudimos observar que estaba la Fuerza Nacional Progresista, el Partido Reformista y estaba el PQDC con Elías Wessing. Háblenos un poco de que sobre cuál es el objetivo, la misión y la visión de este movimiento tricolor. Muy bien. Tú sabes que la Fuerza Nacional Progresista asume el discurso patriótico plenamente. Es decir, para nosotros es fundamental e innegociable la defensa de la soberanía nacional, la defensa de la nacionalidad dominicana y la defensa de la autodeterminación del pueblo dominicano, que son los fundamentos del patriotismo. Entonces, ha habido, como todos conocemos, un incremento desbordado de la presencia haitiana en el territorio nacional. Para la fuerza nacional progresista, el país está en estado de ocupación y en esa virtud, los haitianos han estado incluso desaforadamente desafiando los valores patrios profanando el altar de la patria con desparpajo y de una manera irrespetuosa, irreverente y la fuerza nacional progresista se ha puesto al frente para convocar a los patriotas dominicanos para hacerle frente a la invasión haitiana y defender la soberanía nacional. El movimiento tricolor que nació ayer viene a dar respuesta a la necesidad de organización en el seno patriótico para que esa respuesta sea efectiva y realmente se logre el objetivo que estamos buscando de manera ya desesperada, que es la desocupación del territorio nacional por parte de los pobladores haitianos y además obligar a las autoridades nacionales a asumir su rol de defender la te integridad territorial y la soberanía nacional. Nosotros sostenemos que el Presidente de la República ha fallado a deberes elementales de soberanía, y como el Presidente no asume la soberanía nacional, nosotros, ahora ya desde este nuevo movimiento tricolor que surge, y del cual me declaro vocero, eh, Estamos convocando al pueblo dominicano a defender la soberanía. Que la soberanía popular se encargue de la soberanía nacional. Entonces, algo sí que noté en el día de ayer es que, a diferencia de la campaña pasada, donde la Fuerza Nacional Progresista enarbolaba la bandera patriótica por sí solo, e incluso se formó un movimiento... ¿Cómo se llamaba ese El Polo Soberano. Sí. Pues el, el, la Fuerza Nacional Progresista era el único partido reconocido por la Junta Central jurídicamente que enarboló esa bandera. Y en el día de ayer se sumó el Partido Reformista y el PQDC. ¿Qué cambió que sumó estas fuerzas del país? Con el Partido Reformista debemos ser un poco más considerados en el sentido de que ellos siempre han mantenido un discurso patriótico, sobre todo por la enseñanza de su fundador y guía, que mantuvo una posición cerrada, incluso le costó la presidencia misma de la República el no permitir asentamientos haitianos de este lado de la isla. Nosotros convocamos a toda la fuerza política a defender la nación, es un primer deber, si, si no hay patria no hay partido político ni hay posibilidad de, de tener un mínimo de honor. Dice, decía Duarte que vivir sin patria es vivir sin honor. Entonces, a ese llamado que nosotros hicimos, eh, participaron el Partido Reformista con Quique Antún y una delegación, el PDI con Ismael Reyes y una delegación, el PQDC con Elías Huesín Chávez y su delegación allí presente nosotros la fuerza nacional progresista encabezado por Peregrín yo mismo estuve allí en la delegación que representó el partido en la mesa principal y además una serie de movimientos como Duarte vive que es un grupo de jóvenes promoviendo la idea de Duarte eh, una, una congregación de las iglesias evangélicas representación de la iglesia católica un diácono de la catedral de Santo Domingo fue que leyó el discurso uno de los discursos principales y el Sindicato de Trabajadores de la Construcción, entre otras organizaciones. Eh, empezamos como primer punto de partida, ya hoy se está haciendo nuevas convocatorias a otras fuerzas. También estuvo una representación de dominicanos por el cambio. Ah, pero excelente. O sea, se sumó una gran coalición de partidos. Y usted ¿Existe la posibilidad de que esa coalición de partidos se sume con miras a las elecciones del 2020, ya que una de las debilidades que tuvo la oposición en las elecciones pasadas es que fue muy dispersa? Mira, entre los principales que están en el tricolor yo te puedo confesar que se hicieron aprestos para llegar a acuerdo en medio de las elecciones pasadas. Incluso recuerdo que hubo un momento de espera para la decisión de las candidaturas más importantes por si era necesario ceder la mía propia como candidato a alcalde de Santiago. Eh, estuvo para ser negociada si era necesario. La Fuerza Nacional Progresista estaba dispuesta incluso a renunciar a todas las posiciones en aras de que se generara un movimiento en este sentido. Entonces, la posibilidad de que esto se concrete en términos políticos es evidente porque lo que hay ahí era un grupo de políticos, y lo que tenemos de frente al 20 es una campaña política, pero nosotros no estamos con la agenda electoral en estos momentos. La nuestra es una agenda nacional, la defensa de los valores de la nación dominicana y preservar la dominicanidad a toda costa. Licenciado, ahora mismo hay en agenda un tema que ha tenido muchas opiniones encontradas, específicamente en el Partido de la Liberación Dominicana, y es que hay dos posiciones. Hay un sector del oficialismo, hay un sector del comité político que aboga porque las próximas elecciones de 2020 se celebren con primarias abiertas simultáneas. O sea, que todos los ciudadanos inscritos en el padrón de la Junta para votar tengan la disponibilidad de votar en las primarias ...por el candidato que ellos entiendan... ...por el partido que ellos entiendan... ...esa es una posición... ...que incluso... ...el ministro administrativo de la presidencia... ...el licenciado José Ramón Peralta... ...dijo la semana pasada... ...el viernes o sábado... ...el sábado... ...que después de un foro que hubo en UNIBE... ...el sábado... ...pues que mayoritariamente... ...la mayoría de juristas del país... ...están de acuerdo que no viola la constitución... ...bien, esa es una posición... ...la otra posición es... ...el PRM el Partido Reformista, la Fuerza Nacional Progresista y el presidente del PLD, el doctor Leonel Fernández, quien a su vez escribió un artículo en el día de hoy diciendo que primarias abiertas simultáneas para todos los partidos viola la constitución de la República. Desde su punto de vista como abogado, como jurista, ¿cuál es su opinión con respecto a las primarias abiertas? ¿Violan o no? ¿La Constitución y con qué usted podría sustentar su argumento? La, la Constitución es la juridicación de la democracia. La democracia también puede ser entendida como un proceso jurídico, donde las mayorías imponen su voluntad a través de la selección de candidaturas por vía de los partidos políticos para que tengan la representación porque tenemos un Estado social, democrático y de derecho según la Constitución de la República. Eso significa, primero que nada, que la Constitución dejó de ser un pedazo de papel y tiene efectos vinculantes efectivos sobre la norma jurídica nacional, es decir, la Constitución es de derecho positivo entre nosotros, que tiene aplicación ergaón es decir, que se le aplica a todo el mundo, incluyendo a los poderes establecidos. ¿Qué dice la Constitución? En primer lugar, la Constitución consagra como un derecho humano el derecho de asociación, y el derecho de asociación comporta el derecho de pertenencia. Esto significa que solo los miembros de una entidad organizada conforme a la Constitución tienen derecho a elegir los directivos o los que van a representar como candidatos en elecciones nacionales a esas entidades. Una cuestión demasiado elemental. Y como lo dice el presidente Leonel Fernández en su artículo de hoy, esto fue ya decidido. La Suprema Corte de Justicia, ante la ley de primarias abiertas que fue aprobada en el 2004 estatuyó por apoderamiento de, de control directo de la constitucionalidad que esta ley era inconstitucional en los debates que he tenido la honra de sostener contigo por los chats en los que participamos de común te había dicho ya de, por antemano que no solo es cosa juzgada que lo es y en tanto cosa juzgada se convierte según el artículo 74 de la Constitución, coma 2, en un aspecto no disponible para ser legislado y legislable. La indisponibilidad del contenido esencial y la razonabilidad de lo que habla el artículo 74, 2. Entonces, lo que entienden los expertos verdaderos que no están con su intelectualidad jurídica comprometida, no son bocinas. Es que no es solo el aspecto de la cosa juzgada que lo es, sino los fundamentos mismos por lo que la Suprema declaró en la inconstitucionalidad, que son la libertad de la democracia interna de la que habla la constitución, el derecho de asociación, etcétera. Entonces, la inconstitucionalidad es definitiva. Eso es una necedad y es además una tomadura de pelo de los juristas que están proponiendo que se burle la constitución porque lo que buscan es, como decía ayer, la derrotabilidad de la norma constitucional porque no es... Y en eso creo que estamos de acuerdo. Primaria es el tema esencial. Es un eufemismo. Lo que ellos quieren es destruir la validez constitucional para imponer la reelección que está expresamente prohibida. Pero buscan debilitar la constitución para entonces ya debilitado con las primarias abiertas de contrabando venir y también imponer la reelección. Y me luce que por esa es la reacción tan viril que hoy ha tenido el presidente Leonel Fernández, con el que estoy absolutamente de acuerdo. Le voy a textualmente dijo el expresidente Fernández en, en su artículo. Eso, por supuesto, pondría seriamente en peligro la seguridad jurídica del país, el clima de negocio el Estado social y democrático de derecho consagrado como principio constitucional en el ordenamiento jurídico nacional. La imposición a los partidos políticos es un atropello hacia la institucionalidad. Eso no es una denuncia sumamente fuerte. Mira, la la de guerra. Mira, existen... Los tratadistas de, de gran vuelo lo plantean claramente, lo que son normas de conducta, más o menos lo que recoge la, el artículo 74,2. Es decir, áreas en las que la sociedad toda ya ha convenido que son organizadas de un modo y no de otro. Como por ejemplo, el estado civil de, del gobierno dominicano. ¿Podría el legislador... Establecer que no es civil el gobierno dominicano, no lo puede hacer por norma de cultura. O podría el legislador venir a disponer sobre cosas que ya establecen seguridad jurídica, cosas jurídicas establecidas, como por ejemplo la inconstitucionalidad de las primarias abiertas, que ya fue declarada por sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Esta sentencia del 2005 tiene una particularidad y es que la Constitución del 2010 estableció que no son revisables las decisiones de control constitucional adoptadas por la Suprema Corte de Justicia anteriores a la Constitución, artículo 177. Esto, ¿qué, ¿Qué implica esto? Que no es recibible en el Tribunal Constitucional una solicitud que tenga que ver con la constitucionalidad de las primarias abiertas. Es eh, eh, imposible que la puedan juzgar porque es indecidible. Pero entonces, licenciado, ¿qué podría suceder desde su punto de vista? Porque es cierto que varios juristas sean asalariados del gobierno o no, como mucha gente pues le acusa, ya han dado su opinión con respecto a la posibilidad de que esto pueda resometerse, alegando de que no es una revisión a la sentencia estipulada, sino una nueva ley. ¿Qué podría pasar de la Cámara del Senado, como denunció la semana pasada el doctor Franklin Almeida, aprobase la ley de partidos con primarias abiertas y que esto... ¿Quién sería que llevaría este recurso al Tribunal Constitucional? Porque me imagino que alguien tiene que abanderarse de esta causa para que el, el Tribunal Constitucional pues, pueda conocerlo, porque por sí solo el Tribunal Constitucional no va a conocer esto. Lo podría conocer, es el garante de la Constitución. Puede ser consultado, puede disponer sin que lo hayan pedido, porque es el árbitro final, es el... El intérprete último de la Constitución. Y su palabra sí que es palabra final. Eh, ¿Qué podría ocurrir? El tema no es tan puramente jurídico. Es un tema político. Que se va a resolver en las urnas finalmente. Eh, en el 28 de 1900 se planteó la discusión sobre la prórroga del presidente Vázquez que si fue electo con la constitución del 9 que si fue electo con la del 24 y que la del 9 establecía seis años que la del 24 solo establecía cuatro años Evo Morales también debatió eso pero, en te, Bolivia pero te quiero decir para las consecuencias posibles Posible. fue Trujillo era Horacio que entró en el mar y entró en el mar es decir, si lo que Rionel te plantea y es que con ese jueguito rompemos la institucionalidad y ya nada está seguro. Se rompió la seguridad jurídica en el país y entonces el que tenga más saliva va a comer más hojaldre. Pero en el caos, en la ruptura del orden institucional que no se puede llegar. Nosotros creemos que debe seguir el cauce democrático que hemos tenido conforme a esta Constitución. Y ¿Es la eso, Constitución del 2010? Del 2010. Y en eso sí que estamos parados en dos patas. Es inviolable la Constitución. No sé si tú sabes que la última vez que se tiró tiro en este país fue en defensa de la Constitución. ¿En la Cámara de Diputados fue el que se tiró tiro? No, en el 65. Ay, en el 65. Ah. Licenciado, ¿cree usted que el estancamiento que hay en algunas estructuras o en algunos partidos políticos, o en la oportunidad de renovación, sea lo que esté propiciando esto. Por ejemplo, miren el ejemplo del día de ayer. Miguel Vargas Maldonado, arbitrariamente, dicen algunos PRDistas, eh, convocó una convención extraordinaria y se autoproclamó como presidente del PRD por, por, por cuatro años más, desde el 2017 hasta el 2021. Entonces, ¿cree usted que eso violenta o no el derecho de oportunidad que existe dentro de los partidos políticos o que debería existir para una renovación, para oportunidades nuevas? Ya he tenido la oportunidad de plantearte que estoy absolutamente de acuerdo con la necesidad de renovar la, la fuerza política del país. Es cierto que se han creado caco de botella en torno a las cúpulas que además se han corrompido y que impiden el flujo normal del desenvolvimiento democrático en los partidos, que es la competencia, que es la alternabilidad y que es el que cada quien según sus méritos y sus capacidades pueda accesar a las posiciones de mando dentro de los partidos. Pero eso es una discusión distinta eso, no eso es otro tema otro eso es arena parte. de otro costal eso es renovación política eso tiene mucho que ver la juventud a lo interno de los partidos políticos imponiendo sus valores imponiendo su ímpetu imponiendo su disciplina para que los viejos tengamos que ir cediéndole los espacios pero, pero es otro tema porque con la cuestión de la primarias abiertas, de lo que se trata es de mantener el orden constitucional impedir que derroten la constitución recuérdate que la constitución es la norma suprema de la vida institucional del país la que organiza los estados los dos poderes y le pone límites la reelección es un límite al poder del presidente de eternizarse en la posición dijo Jorge Suberoiza licenciado recientemente que el presidente Danilo Medina no necesitaría eh, una modificación a la Constitución para reelegirse. Pero lo que el punto que yo quiero llevarlo es de que aparentemente, por la candidatura del 2020, el escenario político podría replantearse, dividirse y alborotarse. Porque eh, hay sectores que apoyan al presidente Leonel Fernández, hay sectores que apoyan al presidente Danilo Medina, y al parecer la oposición que encabeza eh, Luis Abinader no ha podido componer las fuerzas necesarias para tener fuerza con posibilidad de un triunfo en el 2020, ya que mucha gente atribuye que Hipólito Mejía no ha dado su apoyo irrestricto ni moral a esa candidatura y eso la ha debilitado. ¿Cree usted que el país podría tener en el 2020 dos frentes con miras a las elecciones, uno encabezado por el presidente Leonel Fernández y otro por Danilo Medina? Es una posibilidad. Bueno, ya, ya sí, en la bola de cristal no se hace tan fácil determinar cómo se va a. a recomponer. A o... recomponer las fuerzas políticas y sociales. Lo que sí te puedo establecer con toda certeza es que la contradicción por el liderazgo a lo interno del PLD es la contradicción política principal en el país. Y que de lo que se resuelva ahí va a depender eh, la suerte de la democracia. O sea que, lo que pero, pasa en el PLD. Periodista... No necesariamente ya. Eh, en términos de que se formen dos grandes bloques uno reelección y uno no reelección podría ser más potable ya hablamos de que ayer dio a luz el, el movimiento tricolor con cuatro partidos del sistema que están ahí y que ya son una tercera vía de algún modo entonces habría que ver sobre todo cómo se expresan los liderazgos yo, yo creo mi, mi íntima convicción de que si el presidente leonel Fernández asume esas posiciones hasta las últimas consecuencias, no hay forma de vulnerar o de derrotar la Constitución. Y en ese orden tendría que, por los cauces normales, eludiendo la posibilidad... Por la vía jurídica legal. La vía jurídica normal y eludiendo la posibilidad de la fuerza bruta que puede ejercerla el que está en el poder entonces yo le no tendría que ser el candidato natural el entonces candidato, licenciado candidato ya casi que no tiene objeción, objeción porque lo que ocurre es que hay un impedimento constitucional a la reelección eso es que no quieren hablar porque con la reelección no se da la posibilidad de interpretar porque la norma constitucional está hecha en palabras y las palabras pueden ser ...apreciada de, de, de distinta manera... ...pero aquí en la reelección... ...dice el artículo 124... ...que no hay posibilidad... ...y hay un adendum... ...para que esa imposibilidad... ...de presentarse sea personalmente... ...al presidente... Aquí. ...en la figura del presidente actual... ...entonces podría decirse... ...antes de que usted le haga una invitación... ...a todos nuestros televidentes y al país... ...de una razón el por qué sumarse al movimiento tricolor... ...entonces se podría decir que la, la, la posibilidad de que el sector de Danilo empuje un tercer mandato consecutivo, una, ter, una segunda reelección, lo, eh, tiene el país políticamente estancado. Mientras no se defina eso, no se definirán otras cosas. Entonces, eh, licenciado, ya por último que se nos acabe el tiempo, pues le doy la oportunidad de que invita a todos nuestros televidentes a que se sumen a la fuerza tricolor que usted representa y den una razón del por porqué. La primera invitación va a ser personalmente para ti. Tu queja de que la juventud no logra espacio en los partidos tradicionales en que está... Eh, un cuello de botella, como te digo, Un cuello de botella y que no le permiten. E incluso gente ahí que tiene ya 80 años, 90 años, y que sigue vigente en la vida política. El movimiento tricolor lo que viene a airear la política dominicana. Con cuatro partidos, pero ahí hay un espacio en el que la juventud tiene todo que hacer. Y además, la República Dominicana fue fundada por un grupo de muchachos. Juan Así es. Juan Pablo Duarte tenía al momento de la fundación de la Trinitaria 25 años y era uno de los mayores. Incluso había jóvenes adolescentes. La defensa y la continuidad de la República Dominicana es una responsabilidad hoy de los jóvenes dominicanos Muy bien le damos las gracias a todos los televidentes por la sintonía mañana tenemos un invitado que favorece por totalmente lo opuesto a lo que favorece el licenciado. Mañana tendremos con nosotros al ingeniero Gary Santos, director de transportación del Ayuntamiento de Santiago, y vamos a conversar sobre la gestión municipal del licenciado Abel Martínez. Licenciado, gracias por aceptar nuestra invitación. Esperemos que cada vez que surja algo diferente usted venga por aquí para que nos actualice desde su punto de vista jurídico-legal y nuestros televidentes puedan tener la oportunidad de escuchar las diferentes aristas y vamos a ver el desenlace parece que esta Navidad va a ser más política que cristiana Me estoy a tus órdenes me declaro tu colaborador permanente muchas gracias por venir gracias a todos ustedes por la sintonía nos vemos mañana a las 6 de la mañana por este canal